La vida de lujo de las mascotas de Wanda Nara y Mauro Icardi. Muchísimas celebridades adoran a sus mascotas y las consienten como a unos hijos. Kylie Jenner y Paris Hilton les construyeron mansiones en miniatura a sus perros. Britney Spears le cedió habitaciones propias a sus chihuahuas y hasta se vio a uno de ellos con un collar de diamantes valuado en 100 mil millones de dólares. Guandanara y Mauro y Icardi se sumaron a esa extravagante tendencia. La pareja tiene cuatro mascotas, Coco, y Maraner, Junior, Chihuahua. Louis, bulldog francés, y, el más mimado de todos, Tano, un mastín italiano. Todos tienen su propia cuenta de Instagram con miles de seguidores. En cada una de ellas comparten imágenes de sus días, privilegiados platos y paseos. Fiestas de cumpleaños, cientos de juguetes, viajes en jets privados y de todo. Lejos de llevar una vida de perros, los integrantes perrunos de la familia gozan de los mismos privilegios que sus dueños. Incluso Coco posó con un pañuelo de Louis Whitton en el cuello, Junior West sea camisetas originales del Inter. Por si eso no fuera suficiente, los pichichos aparecen en varias fotos en los lugares turísticos más envidiables o en el yate familia. En cada publicación se nota el favoritismo de los tortolitos, Wanda prefiere a los más pequeños y adora llevarlos en sus carteras cual Hilton. Mauro, en cambio, prefiere a los de mayor tamaño. Los pioneros en esta tendencia de mimar en exceso sus cachorros son estrellas de como Lady Gaga, Carla Herfeld, Miley Cyrus y otras. Obviamente, la farándula argentina no quiso quedar afuera y son muchos los famosos que hicieron lo mismo y malcrian a sus mascotas. ¿Qué pensás del trato que reciben? ¿Estás de acuerdo o te parece exagerado? contanos